Ok, eh, buenos días, eh, mi nombre es Sobreste J. Ávila, eh, me encuentro en la oficina del doctor Eduardo Soto celebrando y recogiendo mis últimos documentos donde he recibido mi residencia, eh, se, se anularon las la orden de deportación, Gracias a los servicios de, de Eduardo Soto y Pilar Moreno que han sido eh, mi mano derecha en los términos de alrededor de 15 años luchando eh, para recibir eh, la gran noticia que he recibido de obtener mi residencia. Y, que se eliminara la orden de deportación. Así que a todas las personas que están en este proceso, eh, les recomiendo venir a esta oficina. Y eso es en serio y es verdad, porque ellos son tratables, son gente buena, eh, son parte de la familia aquí de todos los latinos que llegan a este lugar. Y en verdad les recomiendo que eh, busquen el servicio del doctor. Eduardo Soto